Una conexión durante la recuperación de un trastorno mental y uso de sustancias pone toda la fuerza de la comunidad detrás de usted. Únete a las voces de la recuperación. Para información confidencial sobre desórdenes mentales y de uso de sustancias, llame al 1-800-662-4357. Patrocinado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos.